Porque yendo un poco ya para así más temas quizás más, un pelín más técnicos, o, sí, vamos a profundizar un poco. Algo importante y lo que remarcamos es el tema de la Maldivas, ¿no? de, la, de, la, de, la, de la promesa, eso que le damos tantas vueltas en los lanzamientos, que para mí es clave, es sí. decir, oye, ¿cuál es la transformación que va a tener ese avatar, ese cliente ideal? En tu caso, en el sector del fitness, ¿cuál es esa, esa promesa que tú, es decir, cuál es tu promesa, cuál es tu Maldivas? Mi Maldivas era, eh, les prometía perder como mínimo 10 kilos en 90 días, en 3 meses, sin hacer dietas estrictas, sin restringir ningún alimento y sin necesidad de ir al gimnasio. Que es la realidad. Entonces es lo que han logrado el, el 100% de las, de las chicas que han entrado conmigo. Vale, porque esa maldivas es, es específica, a ver, repítela para... Claro, es eh, pierde 10 kilos... ¿Vale? Eh, no, no sé si puse pierde 10 kilos o pierde eh, mínimo 10 kilos o algo así. En, en, claro, tenía que poner un número. O sea, hay gente que ha perdido más, hay gente que ha perdido 15, pero yo tenía que, que ser concreta. No, pues pierde peso, no. Tienes que ser concreto, ¿no? tienes que poner un número, tienes que arriesgarte y decir, bueno, ¿cuánto crees que una persona que le dé sobrepeso que va a entrar puede, ¿sabes? puede perder en tres meses? Yo calculando dije, bueno. O sea, 10 kilos no es una aberración y es algo que llama la atención. Luego, pues eso, en 90 días, porque era 3 meses lo que duraba el, el programa, y ahí están luego, luego las objeciones, sin necesidad de ir al gimnasio, que muchas decían, ah, yo no tengo tiempo de ir al gimnasio, bueno, pues no tienes que ir. Sin dietas estrictas, que era lo que no quería la gente, y sin restringir ningún alimento, todas, entraron todas, con, una, con un miedo a los hidratos de carbono cuando les pasaban las dietas, todos, ¡Oh, ¡pero cuánto arroz! ¡cuánta pasta! ¡cuánta patata! Digo, es que, a ver, vamos a empezar y ya, ya iréis viendo cómo es que no hay que demonizar a los hidratos, que era una de las cosas que, que han aprendido ellas, ¿no? Y bueno, pues esa fue, a Maldivas. Para, para mí eso es lo... O sea, de cara al lanzamiento cuando se estructura... Y hace cuando hacemos lanzamientos con la agencia es lo más, más importante. Sí. 70% se va en ese lanzamiento y en tu caso es una Maldivas perfecta. ¿Por qué? Específica, es decir, lo que tú decías. No es lo mismo pierde peso que pierde 7 kilos en 3 días. Al ser claro. tan, tan, tan específico te da una credibilidad brutal. Claro. Es como, hostias, esta tía sabe de, lo que, sabe, de lo que, sí. sabe de lo que habla. Y algo importante también es que... Y muchas veces veo, veo anuncios ¿no? de gente que dice, no, be, gana 100.000 euros en 5 días y... Pero tú, pero tú lo has ganado. No, pero yo sé la fórmula. Oh, ya, pero, pero, pero tú lo has ganado. Entonces hay que tener mucho cuidado con, con también qué es lo que se promete. Yo siempre digo, bueno, tú lo habrás visto en la incubadora, que, que nunca prometas algo que tú no has conseguido antes. Ah, es que eso es otra. Y, es que yo lo conseguí. Claro.